Bueno, pues buenas noches a todos y bienvenidos un día más. Ya sabéis, este Confino Folk, este pequeño podcast que hacemos cada 15 días sobre el folclore en, y por, y de, y todos los que le podamos poner de la provincia de Zamora. Y como habéis comenzado viendo, hemos visto un vídeo, en este caso de un curso de Rabel que se está desarrollando en Villa de Pera. Y hoy vamos a centrar nuestra sección en, hemos dicho que es un programa muy cuco porque es un programa que va de cursos y conciertos. Y en este caso vamos a contar con distintos invitados que nos van a ir contando las distintas cuestiones de todas estas actividades que podemos desarrollar en la provincia de Zamora a lo largo de este mes de febrero y más adelante. Y para... Eh, antes que nada, bienvenidos a todos los que estáis entrando en el chat, bienvenidos a todos los que nos escucháis en el podcast... Muchas gracias a Nosaterra, que el otro día nos, nos ha seguido por aquí por Twitch. Y Alexa, buenas noches, que te estás conectando por aquí en el chat. Sé bienvenida. Y nada, ¿qué os parece? Y si ya sin más dilación, vamos dando la, eh, la entrada a las personas que hoy nos acompañan. Y como promotora de este curso de, de Rabel que tenemos en la localidad de Villa de Pera, tenemos con nosotros a Soco. Buenas noches, Soco. Hola, buenas noches. Aquí te hemos, te hemos liado, te has dejado liar. Para para esta videollamada. Pues sí, la verdad es que siempre me fío de ti, Mario. Entonces, todo lo que propongas, allá vamos. Bueno, pues ya sabes que estamos aquí en directo en estas nuevas ondas. Eh, voy a preguntar a la gente del chat si se escucha bien, espero que sí. Y nada, veíamos ahí ese ese nuevo, ese nuevo cántico ¿no? con, con Rabel, que ya sería el segundo curso que se hace de, de Rabel en Villa de Pera, porque ya hubo uno anteriormente, ¿no? Sí, el año pasado hicimos un curso que fue completo desde octubre hasta junio y fue impartido totalmente por David Pérez, que es el profesor que canta las marzas que se han visto. Y este año hemos empezado, empezamos en octubre con, con una quedada, que fuimos unos poquitos, y luego ya hemos empezado en enero en serio con las clases y este año lo que está es dividido el curso en dos profesores. La mitad del curso lo da David y la mitad del curso, la otra mitad, lo va a dar Miguel Abad Frutos. Uh -huh. O sea que bueno, bastante bastante ambicioso el, el hecho de poder disfrutar de dos profesores, que siempre yo creo que cada uno de ellos se rasca un poquito el, el lo que se puede aprender ¿no? de, de cada uno de ellos y que entiendo que también un poco por ahí van los tiros, ¿no? el poder eh, tener distintas visiones, ya que además parte de los alumnos ya erais veteranos, pues entiendo que es un poco esa la idea, ¿no? poder picar de cada uno de los, de los profesores y poder eh, coger las cositas de cada uno de ellos. Sí, David eh, es de Cantabria y David, eh, aparte de que estuvo el año pasado con nosotros y ya también este medio año, muchos de nosotros habíamos estado con él también en clase en el etnográfico que había venido a dar talleres. Entonces, eh, pues, nos es conocido y nos es cercano y tenemos parte del repertorio de David. Y la misión de Miguel Abad Frutos pues, es tener a alguien ya de nuestra tierra, a alguien cercano. Alguien con prestigio también y conocido su trabajo, entonces eh, deseando poder estar con él y poder aprender de él, lógicamente. Uh -huh. Que además, bueno, empezasteis en, en enero el curso, ahora hay otra sesión, el sábado 19 de febrero, y también la prolongaréis marzo, abril, mayo y quizá y la junio. adelante, y junio. ¿Sí? Uh -huh. en, en enero y en febrero, los son dos días, los, o sea, estos dos meses los da David, que serán, serán dos sábados. Y luego, eh, en marzo, en vez de, o sea, es intensivo, es sábado y domingo, eh, uh -huh. lo va a dar Miguel. Luego, abril y mayo lo vuelve a dar David también, que serán dos sábados. Y luego, eh, cuando llega junio, lo vuelve a dar Miguel, es intensivo, sábado y domingo. O sea, que, que todos aquellos que se quieran apuntar van a tener trabajo de narices para poder desarrollarlo. Y que además también creo que es importante no destacar eso, que es que... Eh, no, o sea, lo suyo sería, lógicamente, asistir a, a todo el curso, pero que cualquier persona pueda apuntarse días sueltos, ¿no? ¿Es así? Sí, sí, la verdad es que, a ver, eh, está bien traer el curso y es cierto que como somos poquitos se puede aprovechar para abrir un poquito y que puede ir más gente y, la, y a, realmente es que aprendemos también unos de otros, entonces es bueno que vaya más gente. Las opciones son dos opciones, una es hacer curso completo y la otra opción es poder ir a los talleres de un día. Hombre, yo aconsejo que a los de Miguel se vaya de fin de semana, porque vas el sábado y te quedas sin ir el domingo y te puedes quedar un poco en el aire. Yo aconsejaría que los de Miguel fuera fin de semana y los de David sería bueno poder ir por lo menos en bloques, pero si no, al menos al menos un día acercarte a conocer al Rabel, a ver qué se hace, aunque yo creo que es un instrumento que ya se va conociendo más, pero sí que ha estado un poco ahí dejado. Entonces, es bueno que la gente se acerque y lo conozca. Que se acerquen incluso si quieren por la tarde un rato a vernos, porque eh, las clases son mañana y tarde. Uh -huh. Entonces, eh, por la tarde, pues a las 5 o así que estamos allí, se pueden acercar y verlo y animarse y apuntarse. Uh -huh. Sí, mira, mientras nosotros estamos hablando, estamos poniendo ahí imágenes de, del curso y esas cosas para que la gente las... Las vaya viendo. Y claro, es que yo en este caso tuve oportunidad de participar con vosotros el primer día. Y es que es eso, el curso no es solo la cuestión de aprender Rabel, sino también el, el convivir desde por la mañana, comer juntos, convivir por la tarde. Eh, bueno, yo creo que esa experiencia también es, es tanto más importante que la parte solo didáctica, sino que como bien decías tú, pues el poder aprender uno de otros y tal. Y yo creo que cada uno siempre aporta una, una pequeña visión. Y, y bueno, creo que es muy importante ¿no? el, el, el poder convivir a lo largo de todo el día. Pues sí, la verdad es que ha, se hace amistad. Y entonces eh, te da confianza a la hora de estar en el curso. Eh, David es muy majo y cuando le hemos pedido que toque algún tipo de canción o alguna cosa, nunca te, nos ha puesto algún pero, no le ha importado y lo ha hecho. E incluso a título personal yo en una ocasión le pedí que me sacara desde una canción una música y lo hizo sin ningún problema. entonces todo eso se gana por eso, porque compartes comida y compartes cosas. En alguna ocasión también hemos eh, aprovechado para poder visitar algo que estaba por allí cerca de, de Villa de Pera. Hemos bajado al molino, tenemos previsto ir a Lullón. Porque cuando llega el buen tiempo, pues a lo mejor termina la clase y dices, Jobar, si es que hace muy bueno, pues también me apetece dar una vuelta. Y hablas de Rabel o hablas de otras cosas, que también es interesante. Uh -huh. Claro, y además es que, como bien decías tú, Villa de Pera, ¿no? Muchas veces. Eh, a veces este tipo de cursos se hacen en la capital y demás, pero es tanto más importante también el poder desarrollarlos en, en la provincia. Y en este caso, bueno, ¿cómo ha sido Villa de Pera, el hilo Conductor, tanto de este primer curso como del, del segundo? Y que bueno, que parece que se sienta allí, claro. Eh, vamos a ver, eh, la cuestión de Villa de Pera es porque yo me siento de Villa de Pera, mi marido lo es. Entonces, lógicamente es llevarlo a casa. Y, luego, y porque también tienes el apoyo del Ayuntamiento, que la, el Ayuntamiento de Villa de Pera, todo lo que sea aportar, siempre está dispuesto a hacerlo. Entonces, eh, no ha puesto ninguna objeción a la hora de dejarnos una sala para poder desarrollar el curso, que eso es importante. Y luego, porque eh, los cursos un curso en sí como tal está bien hecho en la capital, sin embargo, esto es algo distinto, porque no es curso, es curso, es convivencia, es disfrutar de naturaleza, es otra cosa. O sea, es, es distinto, es convivir, es convivir a través del radel. Entonces, eso pues merece la pena. Tú uh has -huh. estado allí además, lo has visto. Sí, sí, sí, sí la verdad es que es, es, es una jornada de convivencia íntegra y, y muy rica la comida. <ríe> y además se aprende muchísimo, uh -huh. que, es, que es lo importante. Comentabas que el, el apoyo del ayuntamiento y también entiendo que demás instituciones, diputación y demás es lo que, lo que ayuda un poco, ¿no?, a también ser el, canal, el catalizador de todo esto. Sí, cuando empezamos el curso al principio nos lanzamos al vacío. Un poco David y yo nos pusimos ahí a ver si salía adelante. Y cuando yo vi la forma de trabajar de David y cuando vi que el curso merecía la pena, que realmente es que merecía la pena, entonces eh, me arriesgué, me acercé hasta la diputación y la verdad es que desde el área de cultura se nos apoya, se nos ayuda... En, han compartido con nosotros, nos acompañan. Eh, el año pasado hicimos un concierto final de clase y el diputado no dudó en ningún momento en acompañarnos, allí estuvo con nosotros. Entonces, eso también se agradece, porque te da fuerzas también para al año siguiente volverlo a intentar y volver a apostar por algo que merece la pena. Uh -huh. Veremos también este año no solo el concierto de final de ciclo, sino algún... algún ¿Os animaréis a hacer algo más a lo largo del curso? Eh, vamos a ver, en principio está previsto eh, dos conciertos que dará Miguel Abad pero los dará él como profesional. Y luego eh, nosotros tenemos previsto no solamente hacer algo, pero no solamente también en Villa de Peras, sino acercarnos a Zamora y acercarnos a Bermillo o la zona de, de por allí, Bermillo, Almeida, un sitio de eso. No. Esa es nuestra intención. Eh, más que nada, ya no por un concierto como tal, que no dejaría de ser un concierto, sino para que la gente conozca al Rabel. Es importante uh -huh. que la gente lo conozca para que la gente se anime y para que la gente lo toque. El radel no es un instrumento caro. Tenemos la suerte de tener en Zamora personas que hacen radel. Entonces, también eh, es más, más fácil hace, y es más accesible. Y luego, es un instrumento que en mi casa es que está en el salón. Como estaría un piano, pero además ocupa muchísimo menos espacio y es muy fácil de que en cualquier momento te apetece, coges el radel y tocas. Sí, sí, eso lo pude comprobar el otro día que era como las pipas, es un vicio el, el ponerte sí. tiqui tiqui tiki, el, uh -huh. el tañir el rabel y, y poder, eh, bueno, es que al final te pones, te pones, te pones y cuando te quieres dar cuenta se han pasado unas cuantas horas. Mira, ahí estamos viendo imágenes, que claro, ahora tú no las estás viendo, <risa> te pillan en diferido, pero, pero estaremos viendo imágenes de, de lo que es el desarrollo del curso. Que claro, eh, no solo son las canciones, sino también se acompaña con una pequeña partiturilla, aunque no es necesario no el saber eh, lenguaje musical o tener conocimientos de escritura musical para poder desarrollar este curso. No, no es necesario ni tampoco es necesario tener conocimiento para empezar. Porque la verdad es que los profesores eh, se adaptan a la situación de cada alumno. Es, es conveniente. Yo siempre digo que yo empecé, de hecho estoy haciendo lenguaje musical precisamente por eso. Porque te vas picando, es lo que tú dices. Tú empiezas, empiezas y llega un momento que dices, si es que yo no quiero saber la nota, yo lo que quiero saber cuando me den una partitura es poderlo hacer. Y luego cuando empiezas ya a andar con partituras, también es verdad que luego tú en casa buscas en, en cancioneros canciones y dices, uy, a ver si saco esto. Y te vas animando. Uh -huh. Sí, bueno, precisamente ahora cancioneros que acaban de publicar uno en Museo Etnográfico de, de, de Miguel Manzano y tal. Eh, bueno, eh, entiendo que también no solo son las canciones del curso, sino que seguro que en casa vosotros os habéis animado a intentar sacar otras canciones nuevas y vas. La verdad es que el Rabel, al final, muchas veces parece que se toca solo una cuerda, pero entiendo que tanto en vuestro descubrimiento del instrumento como en lo que los profesores han contado, habréis visto que el Rabel es todo un mundo que permite muchísimas interpretaciones. Sí, claro, de hecho ya pasamos de una cuerda, ¿eh? ya sí. vamos caminito del dos, ya no nos vale solo con una, y luego también es verdad que el año pasado, por ejemplo, en un cancionero de Miguel Manzano, y que también lo tenía recogido en otro cancionero, el Maestro Aido, había una canción de Quintos de Villa de Pera, y entonces eh, la utilizamos, la, la adaptamos para poderla tocar, nos acompañaron con floto y tamboril y quedó una cosa muy bonita. Uh -huh. Eso que fue el concierto del año pasado. Y... Eso que fue el concierto del año pasado. Este año habrá otra cosa. habrá Porque es que luego, además, el Ravel, no solamente es el Ravel en sí, vamos, el Ravel, le pasa un poco lo que a la pandereta, eh, serían dos instrumentos, Ravel y voz, porque sí, claro. el Ravel es para acompañar la voz. Claro, claro. claro. Pero aparte de eso, claro, pero por si acaso alguien lo duda, que sepa que es que es para acompañar la voz. Y luego, aparte de eso, eh, también lo puedes acompañar, pues con cualquier instrumento. Tú puedes ponerte a tocar el rabel y tocar con otra gente, que toque otro instrumento y saldría algo muy bonito. Uh -huh. Habéis tenido... Sea... Sí, sí, no decía eso, que, que habéis tenido, que, que no supongo que del, del primer curso a este... Habrá habido más gente ¿no? que ya se haya interesado, que os haya preguntado, incluso que se haya matriculado en el curso, un poco a colación lo que decías antes, no ir dando a conocer el instrumento y, y sus repertorios. Entiendo que en este segundo curso habéis tenido ya nuevas incorporaciones o, o gente que se ha interesado de nuevas por el instrumento. Hay mucha gente interesada, hay mucha gente interesada en ese apuntando en días sueltos porque quizá no vivan incluso ni en Zamora y les es más complicado el hecho de ir todos los meses. Y sí que están interesados en el día sueltos. hay gente nueva y hay personas que el año pasado han ido, que este año, por desgracia, no nos pueden acompañar. Pero también nos hacen visitas, que eso es importante, porque cuando alguien no puede ir, pero te visita, estás viendo que realmente está involucrado, sigue acompañándote. Por esa, ese hermanamiento que se crea a la hora de convivencia, pues claro, si, seguimos todos un poco unidos, un poco compartiendo. Uh -huh. Sí, bueno, que al final es, es lo importante. Si, si la música es el catalizador y la enseñanza, pero lo, lo importante es convivir y compartir, que yo creo que se hace y se hace muy bien. Eso yo creo que ahí somos expertos todos en, en poder compartirlo. Eh, no sé si quieres dejar algún mensaje. Para la gente que nos esté viendo, por aquí por echándos preguntas, ¿no? Que, el, que poco a poco el folclore se va modernizando, que nos, nos dice que ya no se aterraiza la pandeta con la gaita en Galicia, se toca en todas las fiestas. Bueno, el, el año pasado pues, hicisteis la canción de, de Quintos con la flauta y demás, un poco viendo ¿no? que, que, el, que el Rabel es algo más. Eh, Quizá este año echaréis algún paso doble, alguna cosa que la, anima, la gente se anima a bailar, si la situación lo permite, claro. Pues, hombre, eh, lo que hagamos en principio tampoco te quiero contar mucho, porque eh, hay sorpresas y las sorpresas se deben de guardar un poquito así como hasta el final. Sí que es cierto que avanzaremos en alguna cosa, se cambiará, eh, a lo mejor no es flauto y tamborilo que nos acompañe, será otro instrumento, será algo diferente. Es verdad que el Rabel da infinidad de oportunidades, que hay que aprovecharlas, que es un instrumento que apenas se conoce y hay que despertarlo, hay que desempolvarlo, porque hay gente que incluso. Bueno, en el pueblo había un señor mayor que tenía uno guardado y gracias al curso de Rabel, el año pasado, porque lo tenía sin cuerdas. Y ya se nos acercó, se lo dio al profesor y le dijo, David, por favor, colócame las cuerdas. O sea, pues que eso se desenvuelve, que se saque, que, que se ponga en la vida activa, en la vida actual de hoy en día. Se puede tocar absolutamente cualquier cosa con el Rabel. Es un instrumento muy bonito y yo vuelvo a lo mismo. o sea Yo lo que invitaría a la gente es que se acerque que se acerque al Ravel que se acerque a Villa de Pera, que vayan un día por la tarde a vernos. Hacemos dos paradas. Hacemos la parada... Empezamos a las 11 y paramos a las 12 para desayunar y paramos media horita. O sea, nosotros desayunamos en condiciones. Y luego volvemos, eh, volvemos a clase, estamos hasta las 2 y media y paramos para comer y luego ya incorporamos de 4 a 6. Pues que se acerquen por la tarde, si quieren, un ratito, y que estén con nosotros y que vean lo que es un Ravel y que, que incluso le dejaremos alguno para que toquen. Eso es lo importante, uh -huh. que se animen. Yo le digo a todo el mundo que quiera que a través de WhatsApp, que se ponga en contacto conmigo, eh, si quieres digo el número y entonces sí, sí, pues que me hacer. llame. Sí. A, eh, me, a través del WhatsApp en el 660-667-136. Okay. Y que nada, que lo recibiremos. Además. Vale. Lo 660, 670, sí No, sé. no 660-667-136. Ah, 136. Uy, lo he puesto mal. Olvidaros de lo que acabo de poner en el chat. Eso, no. Por eso, porque lo no has leído y me he dado cuenta. No vale, no, vale, y no que, vale. Chicos. Que nada, que lo recibiremos con los brazos abiertos. Eso en cuanto a conocerlo y acercarse. Sí que me, a la gente que le interesa, a la gente que le gusta... Y a la gente que le apetezca, yo sí que les invito, pues, o que se apunten al curso que todavía están a tiempo. Será el último fin de semana con el 19 de febrero, cuando ya dejaremos, cerraremos curso. Y si no se han apuntado al curso, por lo menos que aprovechen los talleres. Tenemos dos buenos profesores y merece la pena. Pues nada, yo creo que en ese mensaje nos vamos a, a quedar: que es que eso, que la gente disfrute. Que se acerque a veros si es que estáis allí en Sayago en un entorno paradisiaco prácticamente, que podéis hacer una caminata y, y ver allí los miradores de, del pueblo y además disfrutar del Rabel. Y nada, pues ya sabéis, quedáis emplazados para el 19 de, de febrero. Y voy a tirar aquí otro de los vídeos que grabamos ese día. Ojo, esto todo es cuando estaban aprendiendo, o sea que la gente no se... que, que, que, que ya bastante... o sea que muy bien sale, para ser de nuevas. Ya veréis dentro de dos o tres meses, cuando ya le hayan dado caña de sobra, cómo va a ser. soco muchísimas gracias por este ratito robártelo de, de la hora de la cena. Y, y nada, gracias, nos, nos veremos con el Rabel entre las manos. Sí, sí, nos veremos con el Rabel en Villa de Pera. Te esperamos, ¿eh? Eso, ya sabéis que en cuanto yo pueda, por allí me escapo. Muchas gracias, Mario. Gracias a todos. Un saludito. Bueno, pues este era el curso de, de Rabel de Villa de Pera Y ahora estamos intentando conectar en llamada con, con nuestro siguiente invitado Pero parece que le está dando guerra el iPad eh, Y no sé por qué eh, Pero bueno, vamos a poner mientras el vídeo de, de presentación De lo que quería poneros ahora Y bueno, mientras vamos a ver si conseguimos arreglar la, la conexión Ahora, ahora Ahora parece que va Vamos a ver ese vídeo y en día le damos la bienvenida a Pablo. Y ahí teníamos a, a los Mayales dando la bienvenida a ese festival que se ha retomado ahora, ese son de raíz Y que tenemos con nosotros hoy, que ya pudimos conectar, a Pablo Madrid, gerente del consorcio de Fomento Musical Que nos va a contar un poquito más de, de todo este festival, ahora ya por fin, Pablo, buenas noches ya se puede, Hola, buenas noches Parece que se tal? oye bien y todo, y okay. nada, también lo mismo, muchas gracias por, por haberte dejado robar este ratito por aquí y... Me encantado y de noche. Y nada, Son de Raíz, festival que ya conocimos hace unos años eh, esa propuesta y que vuelve es, en este 2022 como el festival de, del reciclaje musical, ¿no? Eh, sí, sí, sí. La idea, la idea básica es el, el retomar este festival donde la música de Raíz eh, la, la veamos con estas propuestas recicladas bien desde, desde la propia música, que, es, que sea música que que se retoma de la tradición y que se le aporta creatividad, o bien porque se utilizan aspectos de recicla del reciclaje meramente de la reutilización de materiales para, para construir los sonidos. Uh -huh. Claro que no, o sea, cuando la gente piensa en el reciclaje musical, no solo el reciclaje de elementos físicos, sino también de todas claro. esas músicas, de todas esas formas de hacerlo que sí. se pueden poner en, en relieve en lo moderno ahora, ¿no? Eso es lo interesante. Claro, la cuestión del concepto de reciclado es pues ese concepto que todos tenemos, que estamos ya en esta cultura del reciclaje, de reutilizar las cosas, volver a, a darle nuevos usos a las cosas. Desde ese concepto eh, aplicado a la música pues vendría a ser un poco el, el tener pero materia, materia musical muy interesante, muy buena, con, con una carga de identidad, y, y de un pozo del tiempo y tamizado por el tiempo y que bueno que en un momento determinado pues, los contextos de los últimos 30 o 50 años han sido muy cambiantes en todos los aspectos de la vida de las personas en, por lo menos en las latitudes donde nos movemos nosotros y la globalización que nos hace tener acceso a, a bases de datos y a, y a grabaciones de campo y demás y qué se hace con todo eso cómo se venían usando, qué se puede hacer hoy en día, qué propuestas hay y haciéndose. O sea, porque no es una cuestión de, de lanzar una idea para que haya una construcción de futuro, sino mostrar en este festival, en el Son de Raíz, mostrar qué es lo que ya se está haciendo con todo esto. Uh -huh. Qué bueno. Mira, estamos mientras estamos hablando, tenemos ahí como recursos puestos la, la primera de todas actuaciones. Y es que en este caso va a ser un festival de cuatro conciertos, uno uh -huh. cada mes, y comenzamos con los Mayalde, que pueden ser un poco, ¿no? Esos, eh, entiendo que, que el festival va a traer distintas propuestas de, de mostrar esa forma de reutilizar el folclore, de reciclarlo, ¿no? Como si me dice su nombre. Y en este caso Mayalde fue el que inició todo esto en, el, en lo que es el festival, que yo creo que es una muy buena apuesta, ¿no? De nexo entre volver a traer al escenario y volver a traer al ahora lo que era un poco de lo de antes, ¿no? Sí, además la propuesta que hace Mayalde, de, todo esto siempre desde mi punto de vista, que no tiene por qué ser compartido por todo el mundo, pero yo pienso que, que Mayalde bebe muy directamente de la tradición, vamos, pienso, lo, lo sé, porque a Eusebio y a Pilar los conocemos de cuando éramos todos jóvenes y sabemos el trabajo que han realizado durante todo este tiempo y bueno, pues en ese trabajo... Han, ha habido una parte que ha sido el contacto directo con los entornos rurales, en la participación en las celebraciones tradicionales y demás, donde han bebido eh, todo el material sobre el cual después ellos reelaboran a su manera y lo ponen dentro del escenario. A veces lo ponen tal cual, eh, la mayoría de las veces es, es el, el contarlo recordando lo vivido con la gente que se lo contó a ellos que un poco vendría a aproximarse más a esa oralidad, esa transmisión oral, donde lo, lo escuchado se, después se, se transmite. Y, pero claro, los contextos ya no son la plaza del pueblo, no son el, la fiesta haciendo la matanza o, o cualquier otro tipo de celebración, sino que esto, estamos hablando de un escenario. Con lo cual eso también ya cambia las ópticas, tanto de quien lo representa, como de quien lo recibe. No es lo mismo recibirlo mientras estás en un contexto eh, de una labor de campo y estás oyendo a uno que está luego contigo, segando, que va cantando y tú acompañas y vas aprendiendo, que subir a un escenario y el que está escuchándote está en una butaca. Eso, eso viene a resignificarse también. Eh, los nuevos lugares vuelven a dar a veces otro sentido, que no es tanto, en este caso, por, por seguir con el ejemplo... De, de, un, de un trabajo, de, de, de, o sea, de una canción de trabajo, eh, ya no estás trabajando, sino que estás buscando una identidad de cuando se trabajaba. Entonces, tanto unos como otros, la actitud es distinta. Entonces, bueno, ya hay, hay otro, otra una modificación con, del contexto importante, creo yo. Y luego está la cuestión de que siempre está latente, de sentirte parte de ese de lo que está sucediendo, de hacerte, bueno, pues de alguna manera eh, que la música tradicional sea parte de ti, de, de, tu, de tu interior, de tu interior musical, de donde tú te sientes identificado, o que seas un mero espectador. Entonces ahí ya ahí se juega con otros niveles de, de contexto en el cual... Eh, bueno, pues Mayalde digamos que eh, nos trabaja desde, un, desde una materia muy primaria y lo hacen muy bien uh -huh. Sí, sí, además tuvimos la, la experiencia de poder compartir eh, con ellos esa, esas vivencias y efectivamente al final todos no, a todos nos llevaban a la raíz puestas en un contexto actual Mayalde abrió el cartel y a continuación tendremos Odaico, que será dentro de un par de semanas, que además, bueno, os invitamos a todos que estáis por aquí, os queréis, porque entrevistaremos a alguien de Odaico. Pero bueno, la siguiente propuesta a traernos es Odaico, un grupo de percusión. Iba a decir gallegos, pero bueno, son casi de todo el mundo, ¿no? Bueno, son gallegos en realidad, pero que bueno, son profesores de percusión que en, en su formación se encontraron por Europa, hicieron un grupo. Y empezaron a jugar con los ritmos, porque era su, la materia sobre la que trabajaban. Y lo cuentan ellos en alguna de sus, de sus posts que cuelan y donde explican quiénes son y de dónde vienen. Que haciendo una gira ya con el grupo montado por, por Asia, se dieron cuenta que, que donde tenían la fuente primaria y donde tenían los elementos, donde les salían los automatismos y demás, era sobre la música tradicional gallega, que era su, su vivencia personal, de dónde venían. Y entonces, bueno, es un grupo que hace propuestas eh, de, con varios enfoques. Uno de los más importantes eh, que hace es jugar con las percusiones e integrar la música tradicional en ese juego de las, con las percusiones, orientarlo hacia la, la gente joven, a, hacia los niños, a un público familiar y además desde el humor también. Juegan mucho con el, con el humor y van construyendo, bueno, en realidad son cuatro músicos muy muy potentes, muy muy, muy, muy buenos. Uh -huh. Y que además, bueno, tendremos la oportunidad de conocer y de ver algunos de sus trabajos en, en la siguiente entrevista de, del podcast de hoy. Y luego viajamos hasta Primitive Group con Pasariño, ¿no? Ahí hay una mezcla bastante interesante de, de un, un, un, poco, un poco esa ensalada de, de gente de ámbitos distintos que al final se ponen en, en conjunto o en junto para, para traernos esta propuesta, ¿no? Claro, pero porque al final no es, no es una ensalada de elementos tan diferentes, aunque haya ambientes eh, digamos, musicales diferenciados, pero bueno, tanto Jorge Arribas, eh, que es uno de los Fetén Fetén, como, como Adal y, y César Díaz, eh, que son componentes del Naan, digamos que tienen ya un discurso, por poner un ejemplo, César Díaz, ha eh, acompañado en infinidad de ocasiones a María Salgado conoce los repertorios ha compuesto para arreglos para música tradicional en fin, tiene tiene un bagaje muy muy largo muy importante eh, Adal es un percusionista canario afincado en las tierras de, de Palencia que que bueno que que también tiene tiene unas incursiones muy potentes aparte de lo que lleva puesto de, de Canarias, de, de ritmos, de ritmos que, que trae de allí, pero que también eh, tiene, tiene una, una inmersión muy fuerte en, en los repertorios de la música castellana. Y por otro lado, eh, bueno, eh, Jorge, Jorge Rivas, eh, miembro de FETEN-FETEN, lleva jugando con todo esto, ha estado con... Ha estado con con celtas cortos varias veces y ha colaborado con diferentes grupos ha compuesto mucho sobre músicas que no eran tradicionales pero que sí jugaban un poco con los lenguajes con lenguajes de, de la música tradicional y bueno, y todos ellos acompañados o, o con, como estrella invitada a Javier Pasariño que es uno de los grandes referentes de la música en los años 80-90 donde cuando se empezaba a hacer aquí músicas que se llamaron entonces New Age, de alguna manera, que, músicas que después acabó derivando esa etiqueta en, en músicas del mundo y demás, pero es un hombre que, que maneja los vientos de cualquier tipo de viento, desde el cabal a, a flautas eh, asiáticas, pasando por los saxos, pasando por demás. Y hay un, un lenguaje común en todos ellos que es el jazz, que es donde se mueven con, un, con destreza, por un lado, y por otro lado que lo integran muy bien con las distintas propuestas de, de la música tradicional. Entonces, el, el, la estética y el, el, el estilo que desarrollan pues, es muy interesante. Muy interesante, además, unos músicos de, de, de una calidad muy alta. Uh -huh. Y para terminar este festival, hemos pasado de cuatro músicos mezclados a uno que lo mezcla todo, ¿no? Sí. <ríe> en este caso, eh, Raúl Rodríguez. Raúl Rodríguez, eh... Eh, son de la frontera, eh, en fin, podríamos hablar, acompañado en infinidad de ocasiones a, a Kiko Veneno, a, bueno, a un montón, Entrar en, en, en, en internet o no salgáis de internet y seguir trasteando que encontráis la obra y figura de, de Raúl por todos los lados. En realidad Raúl la una tanto la parte musical eh, y la vivencia musical, Musical, de las músicas de Andalucía, eh, lo aúna también con su formación como antropólogo, en la cual siempre está en una búsqueda permanente de los lenguajes, de las, de las, eh, de las maneras de expresar la música en distintas culturas, y donde va se impregna y se, y se, se empapa y lo, y lo mete en su mochila. ¿no? Y en ese viaje de empapar y demás eh, encontró el Tres Cubano, este instrumento, con el cual se toca el son y encontró gente en Cuba y él venía del mundo del flamenco y entonces empezó a hacer una evolución del instrumento, en el cual lo ha acabado trabajando con un luthier en Sevilla, reconstruyendo el tres para el flamenco. Pero no solamente porque el sonido es potente y le da todo el juego que ha querido darle porque ha cambiado afinaciones, tensiones y demás al instrumento, sino que además se ha dejado llevar por, por, claro, por lo que hay encontrado cuando estaba en Cuba y demás, que eran los cantes de ida y vuelta, los cantes de, que, que fueron con la migración o que vinieron, los que vinieron de la, de la negritud, de la esclavitud, porque eh, Cádiz era un lugar ya de, de, de mucho tráfico de, de esclavos, que quedaron también como libertos dentro de Cádiz y generaron unos lenguajes musicales, y entonces en ese juego de, de volver a ver qué había, qué había quedado, qué se había traído, qué se había llevado a un lado del Atlántico, pues bueno, pues se ha metido en un, en, un, en un reciclaje musical muy interesante, en este caso desde el objeto y desde el contenido también. Y bueno, pues es un músico excepcional y vendrá con la Lupe, que llama él, que es una Lupe Station, con la cual va haciendo capas y construyendo... Las, las canciones y esperamos poder hacer algún tipo de, de colaboración con él o que se pueda hacer algo en conjunto porque le, eh, le apetece mucho, lo hemos hablado, el, el hacer algo con con la música de aquí de, de Zamora, a ver qué, qué puede dar de sí, qué, qué le sugiere. Entonces, bueno, este digamos que esto es el festival y que la, el hilo conductor es. es yo creo que se, que se evidencia mucho el hilo conductor del reciclaje musical y, bueno, pues esto lo podemos hacer porque tenemos el apoyo de nuestros, de nuestros patronos dentro del consorcio, la Diputación Provincial, eh, con Jesús Prada Saavedra al frente de, del consorcio y del... De, de, Departamento de Cultura de la Diputación, y María Eugenia como, como concejala de Cultura del Ayuntamiento, que están apoyando y alentando el que este festival se haga para adelante, aunque lo fundamental es que tenga el éxito de público y de, y de crítica, que diría un taurino, para que este festival, esta idea de, de hacer músicas de raíz, o de ir viendo qué hay de la música de raíz, eh, perviva y sea una programación sino de manera continua, si tenga su, su tiempo anual y podamos seguir pro programando. Uh -huh. eh, bueno, pues, pues ya sabéis, 19 de diciembre, uy, 19, de, diciembre, perdón, 19 <risa> de febrero. Dilo bien, que no nos confinamos. 18, 18 de febrero. Ahora. Es que el ahora contaremos lo que hay el 19, si es que se nos junta todo. 18 de febrero, DAICO, 8 y media, Teatro Ramos ya pues las sentadas a la venta. Jueves 17 de marzo, 8 y media, Primitive Groups más Pasariño. Y viernes 22 de abril, con Raúl Rodríguez, cerraríamos este, este festival. Pero no termina aquí, la, porque el consorcio sigue haciendo muchas cosas, entre otras clases magistrales, cursos y demás, ¿no? Sí, eh, bueno, pues eh, hemos hecho, hasta la fecha hemos hecho dos en este curso. Eh, vino Víctor de, de la Escuela de Macotera, el director de la Escuela de Macotera, y dio un curso en el cual estuviste tú. Tú mismo has dado otro curso, eh, de mantenimiento de, de, de la dulzaina, como tener el instrumento bien engrasado y funcionando en condiciones. Y bueno, vamos a plantear otros dos más. Eh, el próximo va a ser este 19, sábado 19 de, de abril, perdón, de febrero. Estamos bien con las fechas. Hola. Hola. ¿Qué tal? Ah, mira, tenemos por aquí ya al siguiente invitado. <risa> Estoy preparando el dispositivo, ¿eh? Vale, venga, yo sigo hablando de, de lo que estaba hablando y, y luego te, vale. te acompañamos. Eh, con el móvil. Eh, eh, sí, Pablo, sí me decía. Va, para, para, para allá. Bueno, el, esta clase que va a haber es de Gabriel, Gabriel eh, González Villalba, que es eh, profesor de de percusión de, de Pandereta en concreto en, en, la, en las escuelas de León y nos va a traer los ritmos de León que son súper interesantes a la hora, técnicamente como, como los, los propios ritmos, de, los va a desarrollarlos y va a ser la mañana del, del día 19. Y más adelante, que lo hablaremos más adelante, pues está, podemos contar con, con Javier con Javi Montes Javier Montes, que es uno de los miembros, fundadores del de, de grupo Entavía, y que es tamborilero y que también construye instrumentos. Y entonces, bueno, también lo tendremos dando una clase sobre el, los ritmos en, en Salamanca, la flota de tamboril y algún aspecto más de, de la construcción de instrumentos. Uh -huh. O sea, que bueno, que, que actividades, aparte fuera de, de lo que es... Todas las actividades dentro de la propia Escuela de Folklore que seguís, seguimos, es decir, seguís, seguimos seguís. Con, con el curso, con el curso ordinario y, y que bueno, que esto complementa un poco ¿no? lo que es esa enseñanza de, del, de, lo, de lo que sería el itinerario habitual, pues estas clases lo que harían serían eso, el, el, el traer cosas distintas, cosas nuevas que se puedan complementar con la, con la formación ordinaria, vamos a decirlo así. Uh -huh. Pues esto es lo que tenemos así en ciernes, aparte de algunas publicaciones que se están trabajando y, y ya lo iremos contando poquito a poco. Sí, sí, sí. sí. Y nada, eh, Pablo, muchísimas gracias, que tenemos pues ya Es un placer. Bueno, os despido, despido a Juan, le digo hola y adiós y os dejo, os dejo por ahí zumbando. Juan, ya con ganas de verte, de verte por aquí. Ya, ya, ya. Yo también, ¿eh? Bueno. Ver ahí Lo bueno de vuestra tierra, que... Nosotros llamamos la fama, pero vosotros... Bueno, bueno, bueno. No vais no, no mal tampoco. No, no, no, no, en absoluto, en absoluto. En absoluto. Bueno, por aquí, por el chat, nos más. La, más gracias. Pablo, muchísimas gracias. Hasta, hasta pronto. Sí, sí, un, un abrazo. Problema. Gracias, Pablo. Nos vemos. Bueno, un saludito. Man. Ahí tenemos a Pablo. Y nada, continuando con, con nuestra sección... Pues ya habéis visto que hemos tenido un nuevo invitado, que es, que es Juan, que está por aquí, de, de Odaico. ¿Qué os parece si vemos un poquito de la propuesta que nos, que nos traen y enseguida charlamos, charlamos con él? Y, y bueno, y ya veréis qué cosas más, más interesantes. Vamos a, voy a poneros el vídeo corto de presentación y así mientras podemos ir charlando con él en, en breve. Pues nada, veíamos esa, esa pequeña pincelada. Juan, buenas noches, muchísimas gracias por, por, como decía antes, haberte dejado robar este ratito por aquí de, de ya las, las casi las 11 de la noche. Pues nada, un placer, buenas noches. Buenas noches. Noche, te vemos por detrás con todo el set, con todos los instrumentos, con, con, con todo el lío, ¿no? Ahí. Eh, de hecho, os, os enseño así un poquito. Este es el local de, del grupo. Eh, bueno, nosotros somos una productora también. Están ahí los las marimbas, viráfonos Bueno, un poco todo aquí. Está ahí el set, el set de tradicional, que algún bombo hay por ahí arriba. Bueno, ahí estamos. Como, ya, ya. Como, como decíamos, en un espectáculo, con más de 200, eh, eh, no va a ser el caso, pero con más de 200 instrumentos en escena, pues aquí están todos. Ya me imagino que, que lo que es la parte logística, mi hermano también es percusionista profesional y siempre me decía lo mismo, decía, joder, el flautista de la sinfónica viene con un maza descapotable de y una mochila. Sí. <ríe> Entonces, entiendo que la propuesta que nos traéis, empezamos por la parte logística, es, es, bueno, vendréis casi con un camión, ¿no? Pues exactamente, van no sé cuántos metros cúbicos de material, pero también es verdad que aquí cuando se empieza un espectáculo, se, ya pasamos la fase esa de, de no pensar, o sea, de pensar con el corazón, no, voy a llevar esto, voy a llevar aquello, no, se piensa con la parte logística porque tenemos que ir en un furgón grande, pero un furgón eco-friendly eco también, ¿no? <risa> Pero bueno, tenemos muchas ganas de teneros ya por aquí por Zamora con, con vuestra propuesta. Y ya nos adelantaba Pablo un poco, ¿no? El hilo conductor de lo que, de lo que podremos ver. Pero bueno, eh, nos, nos decía Pablo: músicos que vienen principalmente del ámbito, vamos a decir, profesional o académico de la música y que termináis descubriendo lo que es la, la música tradicional o en esa búsqueda de Cisjolines, si lo más tenemos casi, casi en casa, ¿no? ¿Cómo, cómo terminan los músicos de conservatorio? Vamos a decirlo así. Cacharreando con, con la música tradicional y, y el folclore? Eh, yo creo que en mi caso, que soy el director artístico del, de la compañía y donde un poco sale toda la pequeña idea, ¿no? Eh, hace ya algún tiempo que, que dejamos de ese tabú que hay en los conservatorios, que yo soy profesor, de hecho, llego a dar clases en un conservatorio, en el de Santiago, que doy clases ahí. Pero dejé al margen esos estereotipos, esas, esas limitaciones que siempre nos marcan muchas veces eh, en ese tipo de centros, para dedicarme a lo que hice toda la vida. Porque yo soy de un pueblo muy pequeñito, que es donde está esta sede, que es Merza, quien quiera indagar, pues en Merza hay una banda, artística, una banda que se llama Banda Artística de Merza, que es eh, una banda casi profesional de vientos. ¿no? Entonces, todo eso me lleva desde muy pequeñito acercarme a todo el tema de, de, de, de, de obras sinfónicas, pero también eh, sabéis que tenemos un bagaje muy tradicional, de, tanto en vocal como en instrumental, eh, que se parece mucho a muchos folclores de España, pero que, que tiene muchas peculiaridades. Y eso todo, pues... Eh, y luego el medio en el que vivo, que es un medio natural, en el que los que somos de los 80 aún jugamos, o sea que eh, todo eso lo saco mm, en un momento de mi vida, concretamente cuando, salgo, cuando vengo a estudiar de Holanda, y porque también es un país que, que, que va en una dirección también de este tipo de, de, de cosas, de ser único, de ser creativo, y luego al final tienes que tirar de la tradición de lo que, eres, de lo que en que eres original. Entonces, eso... Eh, lo metemos así, sin, sin, sin comas ni y sin puntos, como nos, como nos sale de, de dentro. Uh -huh. eh, bueno, entiendo como tú bien dices, eh, tú sí que vienes de un pueblecito, digamos que la cultura tradicional no es ajena a ti, pero entiendo que muchas veces cuando os acercáis a vuestra propuesta a, a distintos sectores, incluso dentro del ámbito del conservatorio, sí que puede parecer un poco no el, el folclore como algo... Algo casi que es lo más primitivo para lo que debería ser para todos y es muy ajeno, quizá nos encontraréis quizá con eso en, en vuestra propuesta de escenario de vuestro público, que a veces dicen, jolines, esto lo teníamos como algo totalmente fuera de, de lo que nosotros entendíamos y estos sonidos y más con la percusión nos llevan a la introspección y, al, y a la base, ¿no? a, lo más, a lo más elemental o lo más primario. Sí, sí, sí. sí. Eh, como, tú, como tú bien sabes, eh, en los conservatorios está lleno de estereotipos. Eh, llamemos conservatorio, como tú también estás diciendo, a, a, a la formación clásica. Formación clásica es súper importante y, y, y también aquí hay, hay un punto y aparte, ¿no? Es como que también, porque tenemos el proyecto este que sabéis, si indagasteis es un poco de Odaiko y Vanessa Muela, que es la cantante castellana tan conocida y tan... Bueno, y, y, y tan, bueno, tan reconocida en el panorama eh, y esas, esa señorita esa señora, esa mujer eh, lo dio todo, o sea, y lo da todo por la música tradicional y, y muchas veces aún le tienen hecho comentarios cuando se juntó con Odaiko de poco menos que fresca eres ser tan fresca <risa> eh, o sea, pero no, no con intención de, sino con, con intención de herir, de, de, de, de estar separando de la raíz. Pues i, igual eh, es la misma tontería lo que dicen unos que lo que dicen otros. La tradición, como tradición, hay que conservarla y hay que darla a conocer. Y la música clásica, que al final es tradición, y esas, esos estereotipos técnicos y todo ese mecanismo, que al final es que no, lo que nos lleva a ser unos instrumentistas eh, tan virtuosos. Es importantísimo también mantenerlo y conservarlo, pero hay un momento que hay que volar. Y en, la, en ese vuelo es donde nos podemos acercar a otros mundos. Si nos acercamos a otros mundos, nos acercamos a otras gentes. Y yo creo que, eh, que todo el mundo está bien y nadie se puede eh, ver ofendido ni, ni hay una solución para todo. Pero yo creo que hay un momento que se puede volar. Y, y si coges... Lo tradicional, lo mejor de lo tradicional y lo mejor de lo contemporáneo pues a lo daico uh -huh. por ejemplo ¿O daico? ¿Qué es eso? Una propuesta, vais a venir cuatro percusionistas que no, solo, que no solo va a ser percusión, esto es muy importante ¿no? si también hay un poquito de, de clown quizá, de, de teatro de, de, de circo, por así decirlo para hace, acercar esa propuesta no solo a mayores, sino también a niños no solo a niños, sino también a mayores ¿no? Entiendo que no solo vamos a escuchar música, sino veremos eh, toda una puesta en escena eh, integral, eh, que, que no es lo que nos vamos a poder encontrar en, en Zamora el día 18 de febrero? Eh, como como cuando, bueno, gracias a Pablo estamos ahí en, en Zamora y siempre dije de un primer momento, Pablo, Pablo eh, explícala a la gente que no van a ver un concierto de folclore, sí que tenemos una parte más folclórica y no van a ver un circo, Va, van a haber un espectáculo Un espectáculo pueden pasar muchas cosas Pero va a haber emociones Nosotros, es que es verdad que nuestro lenguaje Es el Clown, 100% Y nuestra instrumentación Es lo que tú estabas explicando Es un poco un mejunje de sonidos Que muchos vienen de lo tradicional Y luego hay muchos Paralelismos, pero no lo hicimos Con, un, con, con ningún afán De, de, de, de decir, oh, mira lo que se puede hacer Con esto, no, sino lo hicimos con afán de jugar con algo que nos era cercano que era cánticos tradicionales, en este caso gallegos que lo vamos a cantar con todos ellos bailamos, sacamos eh, latas sacamos pero eso lo llevamos de una manera muy bueno, es un espectáculo y como, como un espectáculo hay que verlo todo el espectáculo y luego valorarlo eh, yo creo que si la gente viene con, con la mente abierta y con ganas de divertirse eh, entonces, ya te digo que lo vamos a petar. Uh -huh. Y, ahí, bueno, es, un, es una propuesta que ya lleva unos cuantos años encima del escenario, no solo solos, sino también como dice Vanessa bueno, Samuela y demás. ¿Os habéis ido encontrando a lo largo de estos años cómo quizá las mentes se han ido abriendo no, hacia tanto de los más puros tradicionales? Es decir, ¿cómo se os ocurre hacer esto? No, fresca, como decías tú, fresca. que, que te atreves a mezclar la música? Eh, como de la gente del conservatorio que también se acerca a estas músicas. Yo recuerdo, como decía mi hermano, que una vez llevaba una grabación de unos toques de pandereta de, de unas señoras de Sanabria y la gente del conservatorio superior eh, alucinaba ¿no? en, la, en la técnica, en el ritmo, en la musicalidad. Entonces, bueno, mi pregunta es esa, ¿no? Si habéis ido un poco viendo, si a lo largo de estos años efectivamente en tanto las mentes de los más puritanos como de la mente de los más académicos se han ido un poco flexibilizando y abriendo, o todavía os encontráis un poco con esa resistencia de al terminar un concierto dice la gente, ah, esto no me ha gustado porque yo creo que lo habéis hecho aquí, o bueno, ¿qué, ¿qué es lo que os vais encontrando ¿no? en el público? Pues, eh, la contestación tendría que ser una. Pero en mi caso yo veo otra, o sea que cada vez me doy cuenta de que esto evoluciona menos. En... Sí que es verdad que ahora, por ejemplo, los jóvenes, los niños, por ejemplo, ojalá que este día vengan público familiar, o sea abuelos, madres, padres, hijos, y porque son como un, un... van a ver un pastel que se puede comer, que está calóricamente y nutritivamente preparado para todos. Uh -huh. Pero yo, a mí, la sensación que me da es que, que estamos, eh, bueno, estamos en un momento difícil, porque en la música, para mí, estamos yendo para atrás en las propuestas que comerciales, digas así, eh, que, que, que no, que estar equivocado, que eso eso es ir para adelante, ¿no? Pero eh, no veo que, que esto evolucione, y tampoco veo, siempre veo las mismas caras, imagínate en el tema productor castellano y no sé es acorde no sé qué Luis Pedraza siempre están las mismas caras trabajando y generando y tal pero no veo me cuesta mucho ver caras nuevas y eso también es porque no hay yo creo que incluso hay menos interés por todo porque estamos como abstraídos por el show business el show el show comercial que nos están vendiendo y nos están haciendo un poco a, a ser un poco absurdo, estamos en un momento de absurdez absoluta, entonces yo creo que nadie se espera nada ahora yo creo que ni, ni se cuestiona si, simplemente dice si, si le gusta o no le gusta pero a ver, sí que hay aquellas personas que son, son que están ahí apoyando la raíz pero yo en general no veo que haya un, un síntoma de, de, de, de lucidez eh, ni, ni, ni para criticar, ni para valorar, ¿sabes? Es como me gusta o no me gusta, es como es el plano que nos quieren hacer, ¿no? Llevar. Sí, quizá efectivamente sea un poco la, el, el, la forma de ver el público que tenemos desde el escenario, también a veces un poco de ver la sociedad, ¿no? El, el bueno, pues estoy en, un, en modo automático, modo pasivo y no, no tomo riesgos ni tomo críticas, pero bueno, sí, efectivamente, como dices tú, al final es avanzar. A veces se avanza marcha adelante o a veces se avanza marcha atrás. Pero bueno, entiendo claro. que sí. Que, yo, que... yo, por ejemplo, en mi faceta docente, eh, como veo yo las cosas ahora, o como las veía hace 20 años, que ve, venía más puritano, más conservador, ahora, por ejemplo, eh, en un conservatorio de grado profesional, que es donde doy clase yo, o sea, que no es, o sea es el comienzo de algo, ¿no? Eh, intento eh, que ellos piensen para conseguir lo que quieren o sea, que, que la respuesta problema sea algo que salga de ellos, que hoy dices, eso es una tontería Juan, pero es, hoy están acostumbrados a, a, a la respuesta tecnológica, de ir al teléfono a ir a, entonces no se preocupan de pensar y luego que sean libres o sea, que sean libres de pensamientos más que de los que les está ofreciendo ahora nunca jamás tuvo tanta información nadie y yo no veo que salgan cosas. Eh, yo hace 10, 15 años igual decía, Buah, ahora con la enseñanza, tú imagínate, yo cuando le digo a una persona, a un alumno, haz así. O sea, tú lo sabes, las horas que tenemos nosotros detrás del haz, haz así. O sea, sí, claro. eso te acabo de decir, 15 años de mi vida. Yo que empecé con cuatro años a tocar, imagínate, las veces, aparte, me considero medio autodidacta. O sea, de... De, de, soy una persona de superación ¿no? y, y sabes, se lo dices aún un, tenía una gracia ahora precisamente a las 8 una chica eh, que, que lo hace muy bien y tal pero tenemos el mismo problema entonces tienes que ir a lo más simple sabes y, y luego para decirle de que le dices algo tan más como tienes que pensar por qué no sale y tienes que darle respuesta tú porque si yo te la digo te vas a olvidar. O sea, si tienes que ser tú, porque con una persona con 16 años tiene que dar respuesta a todo. Ahora, ¿será la respuesta acertada o no? Pero por eso es que estamos en un momento muy complicado. Uh -huh. Yo haría un apagón tecnológico eh, y me iría para el campo con unas tazas de vino y unos chorizos. O gente como, vosotras, como vosotros que estáis ahí, ya os seguía ahí un poquito de lo que hacéis. Y bueno, manteniendo todo este mundo de una manera altruista, porque al final lo que hacéis, eso... Bueno, es vosotros sois el germen de que esto no caiga, pero es difícil. Uh -huh. Ponerlo buena cara al mal tiempo. Sí, sí, sí no, la verdad. La verdad es que sí, hombre, también hay que aprovecharse un poco de las nuevas tecnologías, pero sí que es verdad que yo pensé que, que toda esta situación nos iba a hacer estar mucho más en el campo y de momento la gente no termina de... Lo que dices sí. tú de coger la fiambrera y marcharse al campo y, y convivir un día consigo mismo y con los, con los más allegados, claro. Sí, y, y saber dónde está el principio de todo. Creo que cada persona, antes de, de, de, de aprender algo, de, de, de retener algo, debería de saber dónde está el principio de la cosa. Yo, por ejemplo, sé dónde está el principio de la música tradicional porque la viví. O sea, tuve el placer de vivirla. Eh, otros dirían que era un, lo que yo viví en esa época pues es Menos que es casi como. Recording has stopped. Pero, pero para, para mí es, eh, fue lo que me, hoy me inspira. Entonces, eh, nunca sabes dónde está el, la idea, ¿no? Entonces, yo creo que eh, imaginar es muy bonito y yo creo que ahora mismo se imagina muy poco. Mm -hmm. Y bueno, entiendo que a través de vuestro espectáculo eh, Intentáis un poco también, ¿no? Que la gente se. Se vaya, o sea, que, que se imagine, ¿no? Yo creo que la percusión es buena para eso. Al fin y al cabo unos, son, son eh, tipo de, de una instrumentación, ¿no? Una, unas sonoridades que nos que nos llevan a, a, a también a lo más básico, a lo más primario, ¿no? Casi hasta el latido del corazón. Y entiendo que a través de vuestro espectáculo intentéis eso, ¿no? Que la gente viaje a través de de esa, de esa base musical, pero bueno, al final también una base vital, ¿no? Uh -huh los espectáculos son eh, de base abstractos y, y absurdos, o sea, buscamos esa, ese, esa casualidad para sorprender y, y llevamos mucho tiempo, sobre todo en el tema de escolares, trabajando con eso y mira que ahora eh, la gente está absorbida por, la, por, por, lo, por, la, por lo tecnológico, por... nosotros somos lo contrario o sea, eh, lo que intentamos en este espectáculo es, basándonos en, el, como en los juegos de las matrioscas, eh, sacar un elemento y con eso eh, improvisar hasta que nos lleve a, hacia un estrato musical. ¿no? Entonces, un poco ese juego con, constante de movernos, de bueno, de, de, de, de encontrar. Entonces, es un poco la sensación que queremos dar de que hay que pensar y hay que escuchar y hay que imaginar. Y no tiene ningún cliente más Nosotros lo pasamos genial Somos un equipo Que ya eh, Estamos trabajando desde hace Bueno, mi colega Antonio desde hace 20 años Y Pepe desde hace tal Y luego el, la, la cuarta pata que es un técnico Pero Pero nos conocemos un montón Y ese juego está En, en nuestra vida, no es algo fingido Yo por ejemplo el otro día fui a ver Mayumaná que es una gran compañía y tecnológicamente muy bien, unos saltos, pero decía, uff, es que me agobia. Me <risas> agobia porque so, están produciendo, pero claro, yo también muchas veces, tengo 40 años, eh, no sé, necesito las cosas más aireadas y no por decirte más frases, igual ahora te digo un titular y ya resumo el texto, el el que te estoy dando aquí. Entonces ellos no daban el titular, era como pum, pum, pum, pum. ¡Ostras! Es que decía... Es que en mis espectáculos es totalmente lo contrario. Es lo sencillo, lo más sencillo que a ti te llegue. Porque ahí es donde está la matriz. Entonces, no sé si voy por el buen camino o no, pero nosotros eh, al escenario subimos a disfrutar. Y si disfrutamos nosotros, tenemos la certeza que van a disfrutar ellos. Y bueno, eso es, eso es imprescindible, que siempre lo decimos no, en el ámbito del folclore. que Al final tiene que haber un una parte de uso de todo eso y de si tú no disfrutas, por mucho que afines, por mucho que hagas una ejecución perfecta, por mucho que tal eh, al final mmm, queda frío ¿no? el, el escenario y bueno, si conseguís disfrutar eh, es lo interesante ¿os, he hecho, os animáis a, a bailar alguna jota y esas cosas encima del escenario? Vamos a bailar una muñeira, de hecho aún la grabé esta mañana porque vamos como con un cuarto porque no está grabado eh, y ya veréis, va a ser muy divertido pues vamos a hacer cantar o sea, llevamos un pack así alguna pincelada más para que veáis lo que se puede hacer con lo tradicional eh, llevándolo a, a, a lo que, para lo que fue hecha la música que fue para animar en el, para, para animar en las fiestas para empoderar en el trabajo y para para llevar la vida con menos resentimiento porque más sufrimiento del de, físico y psíquico. Bueno, yo creo que más físico, porque psíquico ahora nosotros estamos bastante traumatizados con todo esto, pero más trabajo físico que, que pasaron nuestros antepasados, no lo pasamos nosotros y, y ellos siempre tuvieron una sonrisa. Yo siempre pongo a África de, de ejemplo, en la África que conocemos nosotros degradada, eh, bueno, con todos esos adjetivos eh, de, un, de, de una sociedad capitalista, que al final para que unos tengan mucho, otros tienen que tener muy poco, y siempre están con una sonrisa en la cara. Yo creo que es la terapia que nos tenemos que, que poner en el, en el book para, para épocas venideras, sino esto... Eh, no va a haber, eh, a no sé qué, va a haber una pastilla de Alegratín y otra de Sonritín, porque vamos a estar trastornados. <ríe> bueno. Juan, muchísimas gracias por, por este ratito que te, hemos, que te hemos robado. Nos vemos dentro de un par de se bueno, semanita y media, claro. por aquí, ya sabéis, 18 de, de, fe <ríe> Perdón, de febrero, en el Teatro Ramos Carrión, 8 y media que vendrán vendrán con un camión de instrumentos <risa> y demás y quedaremos ahí a, a, a saludaros a todos esta semana nos toca también otro viajecito a Murcia ah o sea, bueno para a calentar o sea que luego estamos... ir a Zamora va a ser como ir a claro <risa> a Murcia que era Estabais dentro del fall fest no si no me equivoco sí y sí que <risa> fue el año, el año pasado ya estuvimos por allí estuve con Alberto y con Pablo y este año se vuelve se vuelve a editar ahí tenéis un viaje más largo eh <risa> me gustaba ahora la, la ruta porque nosotros aquí planificamos a, al día. De hecho, os voy a decir un secreto. Y es que el espectáculo que va se decidió esta mañana. O sea, ya decimos, pues vamos a llevar este. Porque tuvimos una buena impresión ahí en enero. Lo estrenamos a, hace poquito. En enero tuvimos 12 tuvimos conciertos aquí para escolares. Dijimos, creo que está. Y creo que puede ser una buena alternativa. O sea, que vamos a cambiar el espectáculo. Pero bueno, la, la intención va a ser lo mismo Bueno, bueno, pero eso, fíjate más, más incentivo para que la gente venga a verlo Porque vais a ver algo nuevo Nuevo, exactamente, nunca se vio <risa> Del todo, del todo, así que, que no lo podéis perder Juan, muchísimas gracias por, por este ratito Estamos ya impacientes de ver a Odaiko Aquí en Zamora, todo ese Todo ese espectáculo Y, y nada, que, que por aquí ya sabéis Que tenéis vuestra casa Igualmente, gracias, espero saludaros ahí En persona esa es la idea, ya, ya te dejamos descansar y recoger todo. <risa> nada, gracias a vosotros. Venga, un saludo. Gracias, Juan. Un saludo. Nada, chao. Chao, chao. Y nada, por nuestra parte yo creo que esto ha sido todo. Eh, como siempre os digo, os invito a que os quedéis por aquí. Cortamos este directo y luego nos quedamos un ratito charlando ya de, de chill y esas cosas. Pero bueno... Eh, en resumen, para todos los que estéis por aquí, los que nos escuchéis luego en podcast y demás, hoy hemos traído un programa del Confino Folk muy cuco, cursos y conciertos. Recordad que hemos tenido la propuesta de, del Rabel en Villa de Pera, lo tendréis el sábado 19. Luego hemos visto en qué consiste ese ciclo de conciertos: son de raíz, eh, promovido por el Consorcio de Fomento Musical, Mayalde, Primitiva Luz con Pasariño, Odaico este febrero y Raúl Rodríguez. Conocimos también el curso de Pandereta en León que va a dar Gabi el día 19, promovido desde la Escuela de folklore de Zamora. Y acabamos de charlar con Juan de Odaico, que nos ha contado cuáles van a ser sus propuestas. Así que, ¿qué os parece? Sí, despedimos oficialmente este, este podcast, este Confino Folk. Vamos a ver un vídeo de Odaico para despedirnos. Y no os marchéis, que aunque le demos a finalizar directo, enseguida volvemos a arrancar en este, en este formato de chill y comentamos todo esto que hemos que hemos hecho por aquí. Eh, nada, muchísimas gracias a toda la gente que habéis participado por el chat muchísimas gracias a la gente que habéis seguido y demás, y vamos a despedirnos con uno de los vídeos de, de Odaiko y, y nada, y ahora volvemos